Buenas tardes. Mary Teckett, soy secretaria auxiliar adjunta de la Dirección de Asuntos del Hemisferio Occidental. Si están viendo en vivo, sigan enviando sus preguntas utilizando el hashtag Voices y pueden seguir esta conversación por Twitter utilizando el símbolo que está junto al reproductor de video y también el botón de tweet allí abajo. Gracias y bienvenidos a este evento organizado conjuntamente por la Dirección de Asuntos del Hemisferio Occidental, así como la oficina del secretario de Alianza Global y la dirección de programas de información internacional en conmemoración del mes de la hispanidad y este es el segundo evento de la serie diplomáticos y la diáspora y es un placer celebrar hoy los logros y los patrimonios culturales de los hispanos en todo el continente y hablar sobre las alianzas creativas y las maneras en que podemos trabajar juntos. Ayer el presidente Obama estuvo hablando en una recepción sobre la el crecimiento en los ingresos de los hispanos, así como la reducción más grande en las tasas de pobreza en los Estados Unidos. A medida que la comunidad sigue realizando estos logros, tenemos un muy buen cimiento para la conversación hoy sobre cómo podemos crear alianzas y cómo podemos colaborar para ampliar las conexiones entre la diáspora y los países del patrimonio. Tenemos aquí al secretario principal auxiliar adjunto, Francisco Paco Palmieri. Y también conectándose desde la embajada de los Estados Unidos en El Salvador. Tenemos al embajador Jean Main. Y desde la embajada en Brasilia, la embajadora Liliana Ayalde. Por favor, dejen, permítanme dejarles en claro que el tema de hoy son las alianzas. Nos estamos concentrando en crear maneras creativas de trabajar con la diáspora para promover la diplomacia y los objetivos de desarrollo. No estamos hablando sobre la política de los Estados Unidos en el continente en este momento. Entonces, la meta hoy es concentrarnos en la diáspora como una estructura natural para unir los el, los Estados Unidos con los países del continente. La conversación tiene que ver con maneras creativas para conectar a los grupos de la diáspora y a las comunidades de la diáspora aquí con comunidades en los países de origen para profundizar las relaciones bilaterales y también ayudar a promover nuestra visión compartida de un continente que sea próspero, seguro y democrático. ¿Qué es lo que tenemos a nuestro alcance para lograrlo? Conexiones, poder de convocatoria, exposición, a los medios así como otros recursos. De hecho, ayer en un evento aquí en Washington DC anunciamos una oportunidad de aporte financieros para grupos de la diáspora que estaban aceptando el desafío de los objetivos de desarrollo sostenible de, los, de las Naciones Unidas. En los últimos 10 años nos hemos estado concentrando en la movilización de la diáspora. En 2009 se creó Estado creó la oficina de Alianzas mundiales para crear alianzas entre los sectores público y privado que fortalezcan la diplomacia y también los resultados del desarrollo, actuando como convocadores, catalizadores, colaboradores y formadores. Nos hemos concentrado también, por ejemplo, en los últimos años en las cumbres de la diáspora mundial, así como en las semanas de la diáspora mundial. Y seguiremos afianzando las alianzas para enfrentarnos a los riesgos y a las amenazas del futuro. El secretario Kerry desea agregar un nuevo elemento a esta iniciativa. Él desea alianzas alianzas entre los sectores público y privado con comunidades de la diáspora aquí en los Estados Unidos de todo el mundo y cooperación en proyectos específicos. La oficina del secretario y las alianzas mundiales están trabajando estrechamente con USAID en IDEA, que es una o la alianza para la incorporación internacional de la diáspora a fin de aprovechar al máximo las conexiones mundiales de la diáspora para mover el desarrollo sostenible. IDEA. trabajará con donaciones de 50.000 a 100.000 dólares que puedan respaldar los objetivos de desarrollo sostenible. El sistema de solicitud para estas metas lo está se encuentra en www.state.gov vayan a la parte de Objetivos de Desarrollo Sostenible y en marzo anunciaremos, en marzo de 2017, anunciaremos a aquellos que hayan alcanzado este programa. Vemos equivalencias entre las, los Objetivos Sostenibles de la diáspora y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. También estamos buscando educación, intercambios, empres actitud empresarial, ambiente y salud. Hoy la idea es concentrarnos en la diáspora hispana y darles un puntapié inicial y comenzar a esta conversación. Para ello, le voy a dar la palabra a nuestros oradores. Algunos de ellos son miembros de la diáspora, quienes harán unos breves comentarios iniciales. Vamos a comenzar aquí en el estudio con el secretario auxiliar adjunto principal. Paco, por favor, preséntate y también comparte tus ideas para profundizar los vínculos entre la diáspora del Caribe e Hispana y también las audiencias regionales y los objetivos regionales. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy colombiano, americano y en gran parte miembro de la comunidad de la diáspora. Y yo sé en qué grado mi familia ha contribuido para establecer contacto con nuestra comunidad del país de origen. Hoy es tenemos una gran oportunidad para ver cómo diferentes grupos, diferentes miembros de la diáspora en el Caribe y en toda América Latina pueden hablar y pensar sobre maneras en las cuales podemos trabajar juntos desde los Estados Unidos hasta sus comunidades de origen. Yo sé que todos compartimos muchas de las mismas metas para nuestras comunidades. Queremos verlas que se desarrollen económicamente. Queremos que tengan comunidades seguras. Y sabemos que los Estados Unidos pueden desempeñar una función catalizadora para la consecución de esas metas. En el análisis hoy con ustedes allí y también por Twitter. Estamos viendo cómo podemos responder a sus preguntas, recibir sus buenas ideas para propiciar puestos de empleo empresariado. Tenemos algunos programas de intercambio que ya han sido organizados a través del programa de los Estados Unidos, ya sea el programa 100.000 sólidos o el programa de la Iniciativa de las Américas del que lanzó el presidente Obama y tenemos aproximadamente 250 personas de toda la región y en los, aquí en los Estados Unidos en las próximas cuatro semanas hay muchas ideas buenas, pero también de manera más inmediata la respuesta al huracán Matthew. Por ejemplo, en Haití ha demostrado cómo la comunidad de la diáspora es esencial para responder a las catástrofes naturales. Entonces, estas son todas maneras en las cuales la comunidad de la diáspora puede participar y espero que nuestro diálogo hoy ayude a facilitar y a invitarlos a pensar en estas maneras de participar. No podemos simplemente depender de los gobiernos para solucionar los problemas, necesitamos también a nuestras organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, y ustedes también en los grupos en las comunidades de la diáspora como individuos que puedan contribuir a este proceso. Entonces, espero ansiosamente mantener un intercambio con ustedes hoy. Gracias. Gracias, Paco. Embajador Mainz, ¿cuál es su perspectiva desde El Salvador? ¿Cómo podemos colaborar para sumarnos a los salvadoreños y a la diáspora aquí de salvadoreña americana en los Estados Unidos para combinar iniciativas que promuevan la prosperidad y la seguridad en el CEP? en El Salvador y en la región más amplia. Muchas gracias. Es un placer para mí, un honor ser la embajador aquí en El Salvador. Es un placer verlos y es un placer estar aquí hablando desde su país. Les agradezco a todos los salvadoreños que estén observando. El 20% aproximadamente de los salvadoreños que viven en, viven en los Estados Unidos. Entonces, aproximadamente el 17% de la economía de El Salvador proviene de las remesas que las personas en los Estados Unidos envían al El Salvador y aproximadamente el 80% de las exportaciones de El Salvador van a los Estados Unidos. Entonces, la comunidad de la diáspora es un gran determinante de los aspectos positivos que pueden podemos ver en este país y es aquí donde necesitamos su ayuda. Si ustedes realizan una búsqueda en Google de El Salvador, ¿cuáles son las primeras cosas que van a surgir? Van a ver la tasa de homicidios y las pandillas. Y ustedes, los miembros de la diáspora en los Estados Unidos, saben que, hay un entorno de seguridad muy difícil, pero al mismo tiempo hay cosas muy positivas que ocurren a diario en este país. Y es allí donde nos pueden ayudar. Entonces, una de las maneras en que les pedimos que colaboren es sumándose a los medios sociales. Pasen a la página de Facebook de la embajada, a Twitter, y cuando vean cosas positivas que ocurren, como un joven salvadoreño, por ejemplo, que participa en la iniciativa de liderazgo de Obama, del presidente Obama. Cuando ustedes ven que hay jóvenes que realizan cosas realmente excepcionales y están influyendo en la sociedad, compartan esto y ustedes pueden ser también parte de este cambio positivo y cómo podemos cambiar el relato sobre El Salvador. También estamos tratando de asociarnos con ustedes en las próximas semanas y meses para aquellos que en los Estados Unidos tienen Experiencia con el sitio en la web, web gofundme.com. Estamos trabajando con un proyecto para El Salvador desde gofundme.com, donde podemos trabajar con seguridad, educación, cultura, todos estos aspectos en diferentes comunidades en todos los Estados Unidos que pueden recoger estos proyectos y ser parte del cambio positivo. Entonces, ustedes verán que esto también surgirá en las próximas semanas. Vamos a lanzar el primer día de la amistad salvadoreño estadounidense. Y lo verán ustedes también en el año 2017 como miembros de la diáspora. Queremos que participen y aprovechen al máximo la energía y sus conexiones con las comunidades en El Salvador. Necesitamos de su ayuda y nosotros somos sus aliados enérgicos aquí desde la embajada como también en los 17 consulados de los Estados Unidos. Muchas gracias. Esto demuestra cuál es el grado de preparación del gobierno de los Estados Unidos para unir estas comunidades. Creo que la embajadora Ayalde también se está sumando a la conversación. Tal vez no ha llegado aún. Le voy a dar la palabra. Creo que sí está disponible. Embajadora Ayalde, ¿podría, por favor, compartir sus ideas sobre cómo podemos incorporar a la comunidad de la diáspora brasileña. ¿Cómo podemos afianzar las alianzas entre la diáspora brasileña y las comunidades? ¿Qué es lo que nos puede decir desde su experiencia? Sí, por cierto, es un placer sumarme a este diálogo. Mi estadía aquí en el Brasil me ha permitido ver cómo los dos países, países de tamaño continental y muy grandes en lo que hace a población muy diversos, en lo que hace a la composición de su población con un legado compartido de inmigración, como esto nos ha formado con muchas similitudes en nuestra visión, en nuestras aspiraciones, con lo cual podemos construir estos puentes en los aspectos económicos, la cultura, y hemos encontrado que hay muchos brasileños, si bien no tenemos cifras que residen en Massachusetts, Nueva York, Florida, y que han viajado por diferentes motivos, ya sea para sumarse a sus familias, para trabajar, para estudiar, visitar, y se han construido puentes naturales entre los diferentes sectores, los diferentes pueblos. Y estos son lazos familiares muy sólidos que nos unen. Pero también vemos cosas que son muy prometedoras, como por ejemplo, lo que hace al aspecto empresarial. No solo tenemos a brasileños que son fundadores de empresas estadounidenses y esta, que han llevado inversiones a los Estados Unidos y esto está creciendo. Tenemos, por ejemplo, a David Milman, quien, era un, quien fue un brasileño americano fundador de JetBlue, una aerolínea en los Estados Unidos, así como Azul, que es la aerolínea aquí en el Brasil. Tenemos también otros ejemplos de estas participaciones comerciales que van y vienen, ya sea de manera independiente como también por otras vías como el Consejo Comercial Brasileño-Estadounidense que promueve la promoción de la causa entre ambos sectores, donde ambos sectores privados trabajan juntos y hacen resonar sus voces bilaterales ante los gobiernos. Esto ha sido muy exitoso para lograr la participación de las diferentes comunidades aquí y allí en iniciativas comerciales y económicas. Pero esto va más allá de estos aspectos. En lo que hace educación, hay un alto número de alumnos brasileños que asisten a universidades estadounidenses. Y esto también ha reforzado estos lazos. Las familias van y vienen, así como se han fortalecido los vínculos con las universidades, ya sea con los investigadores, los profesores. Y la ciencia y la tecnología son ámbitos muy prometedores, por cierto, en los cuales hay un potencial mucho más grande. Simplemente para darles una idea del flujo, en el año 2014-2015, el año académico 2014-2015, hubo más de 20.000 alumnos brasileños que estudiaban en el Brasil y realizaban investigación y también pasantías. Y, por supuesto, esto, nos da una idea de la cooperación y la posibilidad de realizar investigación conjunta en lo que hace a innovación y cuestiones que podrían responder a los desafíos mundiales. Somos los dos productores más grandes del mundo. Se está realizando mucha investigación en el campo agrícola. Eh, nos hemos sumado también al Brasil en nuestros compromisos para la lucha contra el cambio climático. Y también hay muchas cosas que hacemos juntos y que dependemos de la diáspora para que nos ayuden. Y no puedo dejar de mencionar un ámbito muy importante en el cual la diáspora ha desempeñado una función muy importante en la cultura estadounidense. Y es, por supuesto, en la diversidad de la música, y los diferentes elementos culturales que han repercutido en nuestra propia tradición musical y cultural. Yo creo que la naturaleza del intercambio entre Brasil, los Estados Unidos y el potencial para contribuir al crecimiento económico y la prosperidad de ambos países es algo todavía por aprovechar que puede seguir creciendo. Muy bien, muchas gracias, embajadora Ayalde. Esto nos da una idea de la dimensión del problema para aprovechar todo el potencial de la colaboración de la diáspora. Ahora vamos a escuchar algunas preguntas de nuestros televidentes. Sigan enviando sus preguntas utilizando el hashtag Voices. Pueden utilizar también el botón de Twitter que se encuentra junto al reproductor de video. En lo que hace a la primera pregunta a las embajadoras Mens y Ayalde le quiero preguntar cómo el trabajo con los grupos de la diáspora ha repercutido en su tarea como embajadoras. Hay alguna instancia que se destaque como algo que haya sido altamente formativo, que haya tenido una alta repercusión. Bueno, por un lado en lo que hace a la información. Con la cantidad de menores no acompañados que viajan a los Estados Unidos, necesitamos que las comunidades de la diáspora nos ayuden a transmitir información precisa. Por ejemplo, lo que hace a programas en las según los cuales lo, las personas pueden viajar legalmente a los Estados Unidos. Y es aquí donde los grupos de la diáspora pueden asegurarse de que los jóvenes no tengan que realizar un viaje tan peligroso y aquellos que reúnen las condiciones lo puedan hacer legalmente. Y como embajadora, en mi opinión, esto es un vínculo directo con los grupos de la diáspora. Es decir, podemos utilizarlas como canales de comunicación. Hay muchas personas que confían en sus amigos, en sus familias. Entonces, establecer contacto y suministrar información correcta es algo que nos ayuda en gran medida aquí en la Embajada de los Estados Unidos. Embajadora Ayalde, desde mi perspectiva, aprovechar algo como, por ejemplo, nuestras comunidades de la diáspora en los Estados Unidos puede ayudar a entender mejor el Brasil y ya sea para hacer negocios, o, o el Centro Wilson, allí el proyecto del Brasil, el programa del Brasil, que está siendo encabezado por una entidad brasileño americana que tiene un alto entendido sobre lo que está realizando el país, cuál es la situación, el potencial y cómo puede aprovechar las alianzas en torno a diferentes aspectos de ciencia y tecnología, por ejemplo, pero también en torno a diferentes... aspectos como el uso de Internet. En Brasil tenemos el número más alto de usuarios de Internet entre los jóvenes en los medios sociales. Después de los Estados Unidos, ya sea Facebook, Twitter, hay mucho que podemos hacer juntos. Y también la diáspora nuestra en los Estados Unidos nos permite también mejorar algunos de las de los aspectos para conectarse, para comunicarse con el Brasil, para movilizar. Hay una diferencia histórica y también llegar a que se comprendan las diferencias con el pueblo brasileño y, y las diferencias con el pueblo estadounidense. Y esto nos puede ayudar. Hay muchos aspectos que podemos aprovechar, como por ejemplo los campos y las diferentes empresas que promueven el pensamiento innovador. Y para el embajador Palmer, ¿se le ocurre algo? que pueden hacer los grupos de diáspora, que pueden hacer para facilitar la relación con el gobierno de Estados Unidos. Ambas embajadores se refirieron a formas específicas en que pueden interactuar. Y al referirnos a la diáspora, se puede referir a un, una sola persona que conecte con alguien en el país de origen. Pero se puede iniciar en la página web de la embajada se puede también buscar a su propia embajada aquí en Estados Unidos nuestras embajadas están posicionadas como señaló la embajadora Mend posicionadas para sacar formas creativas para ayudar a los integrantes de la diáspora a canalizar la energía los recursos financieros que estén dispuestos a, a poner a aportar o para canalizar sus ideas, financiar ideas de esa idea, por ejemplo, del, el, de San Salvador, es una forma maravillosa. Pero como dijo la embajadora Ayalde, podemos conectarnos con organizaciones no gubernamentales, institutos de investigación. Es otra manera de averiguar cómo hacer un aporte. Agregaría yo que tenemos iniciativas muy importantes de gran escala en la región. El programa de 100,000 oportunidades en las Américas que buscan fortalecer intercambios de educación. Esta iniciativa ha aumentado en un 20% ya para estudiantes de Estados Unidos que movilicen a estudiar en América Latina y un aumento de 24% para extranjeros que vienen a estudiar en Estados Unidos. Hay que aumentar estas oportunidades educativas para los jóvenes. El, la iniciativa de jóvenes líderes de las Américas y em, emprendedores de la región. Y vamos a buscar otras formas de aumentar esta interacción. Las páginas web. Tienen estas ideas y muchas más. Tenemos una pregunta en, de At AdStarFish Global. ¿Cómo podemos facilitar el crecimiento de relaciones comerciales entre la diáspora y personas en Centroamérica? Es una pregunta para la embajadora Maine. Hay muchas formas de aumentar las relaciones comerciales. Se pueden buscar a su. Cámara de Comercio, en una Cámara de Comercio eh, americana en El Salvador, aquí en San Salvador. Y nos dedicamos mucho a tratar de conectar empresas emergentes u otras empresas que nos parecen buenos o, o bien socios naturales. Ya hay. Eh, hay que aprender sobre las reglas y otras formas para ayudarles en este sentido. Yo buscaría esas oportunidades primero y luego ver qué se puede hacer después. Otra pregunta. ¿Existen iniciativas que permiten empresarios latinos para conectarse con jóvenes empresarios de toda la región para ayudar en el arranque de su negocio? Bueno, nosotros en el Departamento de Estado. Tenemos bastantes programas de desarrollo de pequeñas empresas que trabajan en países como El Salvador, en otros países de Sudamérica, en Brasil, por ejemplo, donde los operadores de pequeñas empresas en estos países pueden acceder a recursos. Hemos formado esos programas en base al modelo de la administración de la pequeña empresa de los Estados Unidos bien sabemos que algunas de las mejores fuentes y más grandes fuentes más grandes de empleos en las comunidades vienen de empresarios locales con oportunidades de pequeña empresa sí. Tanto en el Departamento de Estado, en la página web de, del hemisferio occidental, hay información sobre oportunidades para pequeñas empresas, además de en nuestras embajadas y en la región. Y en, lo, en los programas como... We Americans, nosotras, americanas, concentra centradas en empresarias. Tenemos conocimientos especializados, se difunden. Hay muchos programas para hacer de mentores para empresarios más jóvenes, líderes más jóvenes. Es muy común en muchas embajadas de los Estados Unidos. Por lo que alentamos a la diáspora a involucrarse en este programa de mentores. Puede ayudar mucho a la dia con la diáspora y en su país de origen. Sí, es, es una, un lugar común decir que algunos de los miembros empresarios y socios del hemisferio occidental más importantes son emigrantes que han venido a Estados Unidos, han tenido mucho éxito en, en establecer empresas empresas pequeñas que llegan a ser más grandes, como la embajadora la embajadora Ayalde señaló con algunos de los empresarios brasileños en Estados Unidos. Estos socios del sector privado también pueden ser muy buenos líderes desde los Estados Unidos para dar los conocimientos especializados y la experiencia en cómo eh, crear una eh, empresa y cómo ser competitivos en el ámbito mundial. Sí, es muy cierto. Y para mejorar el clima em empresarial y comercial en su país, saben hacerlo porque vienen trabajando en el ambiente, en el entorno de Estados Unidos y ven cómo alentar una empresa, cómo arriesgarse a veces fracasar, pero el superar los fra fracasos, eso enriquece las oportunidades en su país de origen para empresarios jóvenes que quieran eh, contribuir al crecimiento económico. Embajador, uh, uh, embajadora Ayalde, ¿cómo ha visto usted que se ha ayudado a los empresarios? Allá en su país de origen. Yo lo, lo que he visto es que cuando los estudiantes movilizan a estudiar en Estados Unidos y agregan una especie de pasantía para llegar a conocer la cultura de unos y otros en diferentes sectores, permite que nuestros estudiantes tengan experiencia con eso y luego llevárselo al país de origen los conocimientos y, y ayudar a entenderse mutuamente para y la comunidad de la diáspora puede ser lo, los promotores más importantes para tender esos puentes y fortalecer esos puentes para que haya, haya un, un entendimiento mutuo lo que se me ocurre son esos programas de pasantía en las ciencias sobre todo y programas de becas que hemos tenido en el pasado. Sí, el programa de becas puede ser muy muy satisfactorio ver al, al ayudar a tantos jóvenes. Hay una Historia de diferentes grupos de la diáspora que colaboran con diferentes comunidades para, para lograr un fin colectivo. Sí, sin duda. ¿Se acuerdan del terremoto el año pasado en Ecuador? En mi estado natal de Connecticut. Hay una, una numerosa comunidad ecuatoriana y otras comunidades en Danbury, en la parte occidental del estado, y también en la ciudad de New Haven, en la parte central del estado. Entre los ejemplos más obvios es la respuesta a los desastres naturales. Los grupos se unen de diferentes comunidades de la diáspora, no solamente los integrantes de esa, esa nacionalidad, sino que hay un espacio espíritu muy de generosidad entre los miembros de las diferentes diásporas. Los colombianos, los brasileños, los centroamericanos acuden al auxilio de diferentes países en, en, en tiempos de desastre natural. Ese Es un ejemplo de cómo se realiza esto. Una pregunta de Luis Torres en la República Dominicana que pregunta, ¿cuáles son los aportes más importantes de la diáspora? desde nuestra región del Caribe a quienes viven en los Estados Unidos, yo respondo. Yo creo que la diáspora dominicana es una muy activa y muy preocupada por lo que sucede en la isla, muy interesada en ayudar a sus comunidades de su país de origen, pero en términos más generales. El Caribe sí sufre de, las, de los desastres naturales en, en forma algo más desproporcionada que otras otras, como otras áreas, porque se encuentra donde eh, eh, en la franja, la zona de huracanes, y son casi muchos son de habla inglesa y son muy activos en en estimular proyectos de, de desarrollo sostenible en, en sus comunidades de su país de origen, ya sea en el medio ambiente, la energía, en la isla de Espa, Espa, Espa, española, por el del lado haitiano y dominicano, lo vienen haciendo. Pero también grupos en Jamaica y en las Bahamas, en Barbados, se ven estas comunidades muy concentradas en cómo construir proyectos sostenibles que permiten a su comunidad de origen crecer económicamente. De hecho, y, y hay una tradición muy rica de construir alianzas comerciales entre la diáspora del de Caribe en Estados Unidos, embajadoramente, ¿por qué es importante que los puestos colaboren con las comunidades de la diáspora y cuál es el valor agregado para este tipo de alianza? Creo que usted ha visto bastante de este esto, nos podría comentar algo al respecto. Las comunidades de la diáspora en Estados Unidos de El Salvador probablemente son el el más importante elemento valioso o recurso que tenemos. He dedicado mucho tiempo en el aeropuerto bu buscando a visitantes. Y ni una sola vez he ido y que no haya habido una inundación de diferentes grupos de Estados Unidos que llegan, ya sea de una ONG, de un grupo de una iglesia, que se dedicados a un proyecto. Entonces, son de la co comunidad, de la, de la diáspora de ella. Y vienen a ayudar. Nunca se olvidan de, de dónde vienen, de sus raíces. Contribuyen mucho a Estados Unidos y, y muchos asumen cargos políticos de importancia en Estados Unidos y nunca se olvidan de sus raíces y de su patrimonio y herencia cultural. Y eso es de gran beneficio para su comunidad en su país de origen. Pero sí. Por un lado, sí es importante enviar remesas, pero también es importante involucrarse en programas de educación o respaldar, aportar a la construcción de un parque en su comunidad y tantas cosas. Por eso, estos proyectos de GoFund, de financiamiento, son importantes para que la comunidad de la diáspora aquí en Estados Unidos puedan darse cuenta de que puedan participar de manera más activa que lo que están haciendo más allá de su su pueblo de origen, todo su país, y pueden mejorar la seguridad y la economía en su país de origen. Las comunidades de la diáspora que trabajan en El Salvador regresan y son un componente crucial en la economía, pero también de toda la sociedad para continuar construyendo esta sociedad y este país. Me dicen dos cosas, dos características que me dicen de la gente del de Salvador, el pueblo lo amable y genuino que es. Y la segunda calidad o característica es lo trabajador, que es el pueblo salvadoreño. Con esas dos cualidades se ve la, el, la, el potencial de este país. La, los que viven aquí, lo que quiere Estados Unidos, lo que viven en El Salvador y la comunidad de la diáspora, todos comparten esta visión y todos tienen un papel importante que jugar. Quiero complementar a esto de la comunidad de, de la fe y el papel que juegan tan en los países de origen, pero también como medio para que los miembros de la diáspora en Estados Unidos interactúen y participen en proyectos que pueden tener un efecto positivo en sus comunidades, en su país de origen. O sea, integrarse a un grupo que, que se desplace para el país de origen y se hace muy seguido. Y estas comunidades religiosas, las iglesias, acuden muchas veces a zonas aisladas y dejadas de la mano de Dios muchas veces para y, des y demuestran un compromiso social al abordar estos problemas en estas comunidades allá que tal vez no, eh, eh, sufren de una desatención. Eso viene de su creencia. Y miembros de la comunidad de la diáspora pueden, de, de otros países, pueden también unirse a estos esfuerzos de la iglesia. Mucho, a muchos les gusta hacerlo. Estamos hablando mucho de cómo la diáspora contribuye cultural, social y económicamente. Me pregunto si la embajadora Ayalde tras haber participado activamente en una iniciativa de educación muy importante. ¿Podría hablar un poco de cómo la diáspora latina contribuye a los esfuerzos para que haya educación inclu incluyente en, en Brasil y en la región? Bueno, hay diferentes programas que patrocinamos. En estos programas hemos expresado nuestro interés en asegurar que exista una diversidad de representación que refleja nuestros propios valores. Esta es una forma también de que personas de diferentes partes del país representen diferentes partes de Brasil y participan en estos programas que a su vez, regresan y generan estas relaciones y esta participación activa y este seguimiento más allá del programa de, de becas y de educación. Es decir, tiene valor el hecho de que sea diverso, multifacético, multicultural, es, enriquece mucho y desde luego se espera que esas personas que han formado eh, asociaciones de graduados, dicho sea de paso, que continúen con nexos muy fuertes entre ellos y entre ellos y quienes, con quienes han tenido contacto en Estados Unidos, para que sean líderes en el futuro y tengan una perspectiva más amplia sobre nuestras relaciones bilaterales y la influencia que pueden ejercer en determinar las políticas de los países. De, y ta, otra participación económica y de otra índole. Tenemos una pregunta para todos. En, viene de at Civil Strategy. ¿Cómo ayuda un rendimiento en la inversión estas, estas empresas conjuntas, privadas y públicas? Es una pregunta excelente. Es una cuestión muy importante para todos que piensan regresar a su país e iniciar un proyecto o participar en un proyecto existente. Esta idea del, del rendimiento en la inversión. E este aporte, hay que todos hay que conocerlo. En el Departamento de Estado tenemos una oficina de, de alianzas mundiales que promueve esto de la interacción con la diáspora se encargan de que grupos que promueven proyectos se sometan a cierta eh, investigación. Pero todos tienen que saber que el aporte que se, que se va a hacer vaya dirigido, dirigido a una necesidad real y que produzca un resultado concreto. Para ser franco, en el Departamento de Estado, somos facilitadores de proyectos. Tratamos de conectar personas con proyectos por medio de la embajada, porque muchas veces se trata de empresas privadas y las fuentes son de carácter no gubernamental. No nos dedicamos a evaluaciones formales de proyectos. Pero un individuo que se integre a un proyecto tiene que eh, tener eh, eh, tienen que estar muy atentos a todos estos aspectos. No sé si las embajadoras han tenido experiencia en sus países, pero hay misiones de USAID. No sé si han visto los proyectos que los grupos de ONGs. no sé qué resultados tienen en cuanto al rendimiento de la inversión. Yo voy a empezar con eso. Acertado, muy acertado, Paco. Una cosa es hacer la, el trabajo preliminar para ver qué resultado va a tener, con quién están interactuando. Tiene que ser claro que si todas las partes están de acuerdo y cómo pueden responsabilizar a las partes y, y si el sistema judicial y jurídico en el país es, es, es suficiente para a, hacer cumplir todo. En estas alianzas privadas públicas, hay que ver hasta qué grado pueden concretarse. Hay que investigar. Hay que hablar con quienes tienen la experiencia de intentar y de trabajar en ese país para ver qué, qué tan eficaz puede ser ese proyecto. Hemos llegado a la última pregunta. Y creo que pedimos un comentario. Solo hemos hablado del de la punta del iceberg, tenemos hay mucho más de qué hablar. No hemos podido hablar de todo. Eh, re, se requiere un seminario para hablar de todo. Vamos a concluir con un último punto. ¿Cuál es el punto de partida más mejor cuando uno quiere interactuar con las embajadas? Embajadora Mainz nos responde. Bueno, hay que hacer cosas muy específicas para todos los que están escuchando. Si solo hacen una cosa, visiten en la página web o de Facebook de la embajada y hay que seguir, porque ahí se cuelga mucha información sobre actividades, becas y formas de involucrarse. Y en, sobre todo para El Salvador, pueden hay que tratar de participar activamente para ver cómo quienes est en Estados Unidos ven su país y la imagen que tienen. Si hay una sola cosa que pueden hacer, yo les pediría que hicieran eso. Eh, embajadora Ayalde, tenemos una agenda muy amplia y mucha interacción que va desde lo comercial hasta lo científico y lo cultural. Para quienes se interesen, visiten en Facebook, Twitter, Instagram. Tenemos mucha información ahí. Valoramos todo, todos los interesados y les invitamos a, a visitarnos por los medios sociales. Creo que nuestras embajadoras, piensan de cómo conectar y cómo tener un efecto positivo, cómo pueden cambiar las cosas. Pero creo que el programa IDEA, el programa de alianza internacional para la interacción con la diáspora en el Departamento de Estado, conocido por sus siglas IDEA, por medio su, de su embajada o consulado de su país de origen en Estados Unidos también. Pero nuestras embajadas son catalizadores en realidad para para hacer que sucedan las cosas con dos grandes líderes que acaban de conocer y visto hoy aquí en este web chat. Yo, con, tenemos excelentes equipos como ellas en el campo y pueden ayudarles mucho. Adiós, gracias por los medios sociales que abren muchas posibilidades. Tenemos Facebook y otras plataformas para que participen visítenos, tenemos muchos espacios y muchos centros en toda la región que visitar. Quiero agradecer a quienes participaron por haberme enviado preguntas e ideas. Les podemos decir si les interesan la página web de ideas, el, el enlace está www.diasporaalliance. Punto org. Pueden inscribirse para recibir actualizaciones y mantenerse informado de eventos en el futuro respecto de la diáspora. Si usted u otra persona que conozcan esté trabajando en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, hay una nueva oportunidad de aportes financieros que y pueden ver el enlace por Twitter. Sigan con esta conversación, este diálogo en hashtag Diáspora Voices y yo les diré que estamos muy alentados y favorablemente impresionados por su participación. Gracias, embajadores. Y gracias, señor eh, Palmiere.